Hola amigo del pescador, ¿cómo les va? Bueno, aprovechando que claro, ahora se vienen unos días lindos, los días de pesca de taralira, de pesca de dorado con señuelo, eh, quería mostrarles algo de lo que es señuelos duros. Tenemos variedad de marcas, eh, señuelos nacionales, señores importados, para dorado, para taralira, para chafalote, para pactú, para subir, para la especie cazadora tenemos de lo que quiera, diferentes colores, diferentes formas Gran, bananas, pacientes, mino, popper, eh, de lo que quieran. Bueno acá tienen un poco de lo que es la variedad de señuelos en lo que es marca, tenemos la marca Pirayú, Gocio, eh, Payo, Rubí, eh, BML, Dell, Tri Pro, Don KB, Boras, Cucu que acá no tengo, Rapala, Water, Color, eh, inmensidad de marcas, eh, montones de modelos para pie de la pantalla, nos escriben si buscan algún modelo en particular, si buscan hacer alguna especie en particular, siempre intentamos eh, asesorar al cliente de la mejor manera, me dicen me voy a pescar a esquina, me voy a pescar a guay, me voy a... a diferentes lados donde vaya a pescar, tratamos de ofrecerle el mejor señuelo, cualquier cosa nos escriben, nos eh, consultan y vamos a saber eh, asesorarlo de la mejor manera.